a todos y a todas al vigésimo segundo Congreso de Red POM. Eh, hoy viernes eh, 5 de marzo eh, estamos en la mesa del eje número 1, análisis de medios y prácticas periodísticas, con el eje, con el sub eje 2, que lo llamamos prácticas y ejercicio periodístico. Hoy nos van a acompañar Mariana Corradini. Daniel, Daniel Profeta y Sebastián Di Domenica, Pablo Daniel Sánchez Sesi, Edgardo Toledo y Silvana Comba, Julián Antonella Soco y Agustín Hurtado. E invitamos a, a Damián Profeta, que titula su trabajo como Caracterización del ejercicio del periodismo de datos en América Latina, actores claves y condiciones para su expansión de la Universidad Nacional de Avellaneda. Muchas gracias. Angelina, Sí, me escuchan, ¿no? Sí. Sí, típica pregunta antes de empezar. Bien. Eh, bueno, como dijo Angelina, yo soy Damián profeta yo soy eh, docente de la Universidad Nacional de Avellaneda, eh, doy, estoy a cargo de la materia eh, periodismo de datos. La, la UNDAP, eh, en ese sentido, es eh, pionera en incluir en su ciclo de grado una materia eh, específica que, que trate de enseñar las bases y, y, y la práctica del periodismo de datos, esta práctica que, eh, podemos decir que tiene un poquito más de una década, que, bueno, el nombre periodismo de datos no es más que una etiqueta, ¿no? pero que da cuenta de algunas características eh, de una metodología y de algunos conocimientos y, y, y prácticas específicas que, que hacen que, bueno, se justifique pensar en, en periodismo de datos como algo diferente al periodismo, eh, que podemos llamar periodismo a secas. Eh, más allá de que es una discusión abierta, eh, a Caparrós no le gusta el periodismo, hablar de periodismo de datos, y, y, y, y bueno, y, y podemos, podemos extendernos en, en las preguntas acerca de eso. Pero lo cierto es que eh, no es común para estudiantes de periodismo ni es común en, en las redacciones en general En el ejercicio jurídico en general eh, eh, Bucear en bases de datos Hacer fórmulas de Excel eh, Trabajar con estadística eh, Entonces esas, Esos elementos Le confieren su, su Parte de su identidad En ese sentido Desde la materia eh, Surgió este, este proyecto de investigación eh, Que fue seleccionado por UNDAV Y financiado por UNDAV eh, durante dos años, eh, que lo que hizo fue eh, articular un equipo de investigación integrado por eh, docentes y estudiantes y graduados y graduadas, eh, junto con, eh, articulado plenamente con, con la materia, con la dinámica propia de la materia. Y eh, se insertó en una convocatoria que tiene que ver con... Eh, proyectos de investigación y producción periodística, PIB. Entonces tiene ese doble juego, por un lado el desarrollo de una investigación tradicional, exploratoria en este caso, descriptiva eh, y, y, y cualitativa, y por otro lado eh, la puesta en práctica del periodismo de datos desde diferentes soportes y, y todo integrado en un Cirol que, que después se los, se los puedo comentar. Eh, no Quiero dejar de mencionar a, a, al codirector de, de este proyecto, el profesor Sebastián Di Doménica, eh, que por eso eh, somos coautores de, de esta ponencia presentada en el, en el Congreso, más allá de que eh, yo como coordinador del proyecto esté exponiendo. Bueno, voy a, voy a compartir la pantalla. En la prueba salió bien, vamos a ver si ahora sale bien. Eh, Está compartiendo... Sí, entiendo que sí, bien, ahí veo, veo pulgar para arriba Bueno, el título ya, ya se mencionó Caracterización del ejercicio del periodismo de datos en América Latina Actores clave y condiciones para su expansión Porque hay eh, muchos trabajos de, sobre el desarrollo y, y, y el ejercicio del periodismo de datos en, en el norte global Pero hay pocos, pocos trabajos sobre el sur global y en particular de, de América Latina Que tiene referentes muy importantes del periodismo de datos en, en distintos países, Argentina uno de ellos, y, y está un poco invisibilizado. Y de alguna manera, y que es un poco una de las conclusiones a las que buscamos llegar y, y de alguna manera creemos que llegamos, eh, hay un ejercicio floreciente y creciente, y, y después doy los peros, eh, del, del periodismo de datos en la región y que era bueno explorarlo, identificar actores. Y, y demás. Entonces, eh, tuvimos, tuvimos una, una, una, una metodología, como toda investigación lo, lo requiere, que consistió en, por un lado, por supuesto, la revisión bibliográfica, por ejemplo, de América Latina, hay muy poco, pero hay, hay un manual de periodismo de datos iberoamericano, eh, pero es de 2012, con lo cual eh, muchas experiencias por ahí ya no existen, pero sirven como base y punto de partida de esta investigación, eh, y entonces después de la revisión bibliográfica, lo que fue identificar actores, eh, la realización de entrevistas en profundidad, y por supuesto la parte de producción periodística, que eh, las y los estudiantes desarrollaron, eh, no solamente el, el mero ejercicio de publicar, por ejemplo, las entrevistas que, que realizaron a, a periodistas de datos, sino también eh, producir notas, piezas de periodismo de datos, que, que tiene como ya mencioné, es una metodología, pero además tiene algunas características propias en la confección de la nota. Tiene un elemento eh, característico que en pandemia eh, fue de, de los elementos periodísticos que más brillaron. Eh, las notas más leídas de los principales medios del mundo tienen que ver con eh, trabajo con datos y visualizaciones de datos. Entonces, eh, estas, estas notas periodísticas no solamente se basan en la búsqueda eh, la limpieza, el procesamiento y el análisis de, de bases de datos Sino también la construcción de eh, aplicaciones de noticias O gráficos interactivos o como llamamos en la materia Y, y, y se llaman en el periodismo de datos visualizaciones Que eh, buscan eh, explicar los principales hallazgos en los datos De una manera sencilla y, y que pueda ser entendida por, por públicos Lo más amplios posibles e incluso... Eh, aparte de lo que tratamos de, de dilucidar, bueno, mover a la participación, al involucramiento de, del público, lo que, lo que solemos llamar en el periodismo digital, engagement. Bueno, eh, durante el segundo cuatrimestre de 2019 y todo 2020, bueno, eh, el, el equipo de investigación junto con las y los estudiantes, eh, entrevistamos y relevamos a, a, a experiencias de 21 medios de 11 países de la región, no sé que podríamos ampliar algunos casos, eh, pero en principio con, con eso como, como, como cuerpo de, de trabajo fue, fue útil. Eh, y a, se entrevistó en profundidad a 26 periodistas eh, eh, que están llevando a cabo experiencias de periodismo de datos un poco para entender, con un, con un formulario guía, con una, con una entrevista estandarizada acerca de bueno, cómo trabajan eh, cómo se conforman los equipos, que es otra característica propia del de periodismo de datos, se hace en equipos, es raro ver a un periodista o una periodista en solitario hacer periodismo de datos, se hace mayormente en equipos porque eh, suelen intervenir diseñadores, programadores, eh, incluso expertos en análisis de grandes bases de datos, si nos vamos a casos enormes como por ejemplo en los Panama Papers, hay requirió de no solamente de periodistas, diseñadores y programadores, sino también expertos en, en el análisis de, de enormes cantidades de, de datos. Eh, ahí está en, en la presentación, bueno, se pueden ver un, una marquita en, en cada país, que, que, de donde relevamos medios, experiencias y periodistas. Eh, están los nombres de los medios ahí, en, en esta suerte de nube de palabras. Eh, y no, no intentó ser... Eh, comprensiva de toda la diversidad, pero sí por lo menos un reflejo de esa diversidad de, de medios. No sé cuánto tiempo me queda. Cinco, perfecto, perfecto. Vamos a llegar muy bien. Bien, ahí. Voy, voy pasando por los resultados y cualquier duda, comentario, la, la complementamos eh, en la parte de preguntas y, y diálogo en general. Eh, bueno, de las cosas que, que, re, que relevamos en, en, en las entrevistas y en el análisis de las distintas piezas de periodismo de datos con las que trabajamos, bueno, eh, uno de los puntos clave tuvo que ver con eh, la información pública. El acceso a la información pública en cada país es, es diferente, más allá de que eh, en los últimos años hubo movimientos ciudadanos y, y avanzadas legislativas que permitieron contar, por lo menos, con algunas... Eh, leyes nacionales eh, en la región, la mayoría de los países tienen su ley de acceso a la información pública, pero hay muchas diferencias y aparte hecha, hecha el texto, eh, hecha la, la brecha entre texto y realidad, la verdad es que lo que vimos que hay eh, disparidad en el acceso real eh, al, a la información pública y además muchas veces está circunscrito a cuestiones de, lindo, de índole federal o nacional y a nivel de departamentos, provincias o regiones, y a nivel, ni hablar de municipios, todavía la cuestión eh, es casi inexistente. Entonces, eso es una, una brecha a la hora de, de pensar el periodismo de datos en América Latina, sobre todo si lo comparamos, comparamos con el ejercicio del periodismo de datos en lo que podemos llamar el norte global, Estados Unidos eh, y los países de Europa. Eh, hay, hay trabas burocráticas todavía, eh, hay mucha entrega de información, en los viejos formatos, papel, mucha información en papel, que, que hace muy difícil el trabajo digital y el procesamiento y el análisis, pero además, aunque la información esté en formato digital, muchas veces se entrega en formatos cerrados, que eh, no, no, no se le puede dar un procesamiento digital automatizado, lo que genera más tiempo, más trabajo. Eh, entonces, bueno eh, la cuestión de la información pública para el ejercicio del turismo de datos es, es crucial y si bien podemos decir que hay grandes avances, todavía falta mucho. Eh, la cuestión de los recursos, hacer o sea, periodismo de datos, coinciden todos y todas las y los periodistas consultados, eh, es caro, es caro por esto que yo les mencioné, eh, de, se trabaja en equipo mayormente, pero también eh, es caro porque lleva mucho tiempo, eh, no se hace, no es copiar y pegar una nota como hace la mayoría de los portales en su día a día, eh, no es llamar a alguien y que te dé una, un testimonio y publicar, eh, lleva tiempo, y ese tiempo eh, se traduce en dinero en los medios, entonces la falta de recursos es una, una cuestión importante a la hora de pensar el periodismo de datos en América Latina. En tercer lugar, el modelo de negocio, está muy vinculado a lo anterior, pero tiene características propias, porque los modelos de negocios predominantes en los medios digitales de, de la región tienen que ver con eh, los clics, con las visitas, con las páginas vistas, con las impresiones, y eso hace que lo que se busque es generar eh, contenidos rápidos eh, y, y en cantidad. Y eso va en contra de... Damián, poder... disculpa sí. que te interrumpa. Me sí. queda un minuto, tenemos que ir bueno, eh, bueno. eh, redondeando la idea, tenemos sí. que ir cumpliendo. Perfecto. Tiempos, perfecto, perfecto. La cuestión de la formación, eh, como dije ahí, una materia en la UNDAVI, pocas en el resto de la región, en la Universidad Nacional de La Habana hay una materia desde hace dos o tres años. Eh, y finalmente, para cerrar acá, eh, junto a las, las últimas tres, sí concluimos que eh, el periodismo de datos permite encontrar historias que de otra manera no habrían podido encontrarse, analizando y procesando y, y contando lo que dan las bases de datos eh, de acceso público. El engagement, el involucramiento, las visualizaciones interactivas promueven la participación activa y, y la permanencia de los usuarios o, o el público en, en, en los sitios web y en el medio. Y por último, la colaboración, que es muy importante. Hay un movimiento creciente de medios que están colaborando para hacer investigaciones de datos regionales, como por ejemplo la red Palta, que, busca, que analiza las compras públicas, entre otros temas, en los en distintos países de la región. Eh, y para terminar acá, invito a visitar datosundap.com.ar, eh, bueno, y ahí pueden ver el equipo de investigación, y no quiero dejar de, de que vean, miren de los estudiantes las estudiantes participantes de, de este proyecto. Nada más, y disculpen si, si me extendí demasiado. No, está muy bien, muy bien, gracias Damián, muy clara... Tu, tu exposición, así que muchísimas gracias por tu, por tu aporte.